Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Queréis que os cuente eh, cómo estamos ejecutando una fachada ventilada? Pues nada, si queréis le damos la vuelta a la cámara y lo podremos ver. Lo único que hoy no llevo, se me han olvidado los auriculares, el micro y eso, y entonces pues creo que no sé cómo me vais a escuchar. Voy a intentar quitar todo lo posible para que me podáis escuchar, pero igual hoy es un poquito complicado. Voy a dar la vuelta a la cámara y así os enseño todas las, todas las capas que vamos a hacer. Bueno a ver, aquí lo primero que nada tenemos este, tenemos esta, esta fachada que os he enseñado en algunos otros, otros vídeos esta es la fachada eh, el soporte que tenemos aquí es un soporte de, de ladrillo panal eh, simplemente lo único que pasa es que este ladrillo panal pues, tiene que tener cierta resistencia para que los anclajes de la, de la fachada ventilada pues me resistan, de hecho todos estos anclajes bueno, a todos no, pero antes de colocar los anclajes Se hizo una, una prueba de tracción Para comprobar que tenía suficiente resistencia El muro de, de, el muro de panal, la fábrica de panal ¿Vale? Sobre la fábrica de panal Lo que tenemos es un enfoscado Un enfoscado con, con aditivo hidrófugo Para evitar que nos pasen las filtraciones Y sobre ese enfoscado ya se van colocando Estos perfiles Estas placas Que nos van a servir luego para... Eh, colocar los perfiles que nos servirán de sujeción a las placas de eh, la fachada ventilada como veis tienen, eh, tienen huecos ovalados y esto es para luego poder, poder ajustar el plomo de las, de las placas que se colocarán al final aquí como veis antes de poner todas las placas lo que se hizo fue tirarse todas las placas estas para replantear la posición que tiene que tener para luego poder para luego poder colocar las placas como es debido si seguimos por aquí porque claro como estamos aquí estamos digamos están empezando a arran están arrancando esta esta parte y por el otro lado ya lo tienen, ya tienen mucho más avanzado vamos a seguir por la parte que ya tiene un poquito más avanzada aquí. Vale, aquí como veis ya tenemos las placas estas son las que las que hemos visto antes estas placas que van atornilladas al panal sobre el enfoscado eh, hidrófugo y encima de la placa se ha colocado ya estas, estos perfiles que van de arriba a abajo en toda la fachada. ¿Vale? Estos perfiles ya van a ser los que me van a sujetar las placas de acabado de la fachada ventilada. Van atornillados directamente y con los tornillos ovalados, pues luego se podrían, se podrían mover para poder mantener el plomo. Como veis, aquí abajo se ha, se ha pintado de negro, ¿vale? Eso es porque las placas no van a llegar hasta, hasta tocar con el suelo y entonces por la parte de abajo, para que no se vea el enfoscado, pues se ha, se ha pintado de negro. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito. Bueno, como veis, aquí también lo que se ha colocado, esto no es parte de la fachada ventilada, pero bueno, se ha colocado un remate que es de hierro. Aquí encima del remate van a ir las carpinterías y los, las, placas de, de, las placas de fachada ventilada van a ir... Un poquito más hacia adentro de manera que toda el agua que nos escurra por aquí nunca se va a meter entre la junta de, de la fachada ventilada, nunca la vamos a tener dentro. Vaya, aquí han estado pintando y <ríe> me han echado, no pasa nada. Esto es una obra, vale. Avanzamos y la siguiente fase, una vez ya tenemos colocado toda la perfilería, que como veis, por ejemplo, en las esquinas es diferente, es una, es una perfilería doble, siempre que tenemos en esquinas es una T en vez de ser una L. Y luego la siguiente fase, una vez ya tenemos colocados todas las todos los perfiles estos, sería colocar los aislamientos. Ahí arriba, ¿veis? cómo se están colocando ahí arriba. Se han colocado los aislamientos y aquí en esta zona también están colocados. Lo que pasa es que como hemos tenido lluvias, pues se ordenó, que se, ordenó que, se, que se cubrieran para evitar que la lana de roca se moje. Vale, entonces pues nada. Una vez tengamos la lana de roca, ya tenemos todo preparado para poder colocar encima, sujetándose a los perfiles, no ir a un sitio donde, donde sí que se vea. Imaginaos que ya tenemos aquí la lana de roca colocada y sobre estos, sobre estos perfiles son los que ya se van a ir anclando las placas de la fachada ventilada. Así que nada, poco más cuando tengamos las placas os iré enseñando os iré enseñando cómo se van colocando eso será seguramente, pues a ver si en un par de semanitas ya conseguimos tener placas por aquí así que nada, atentos a todos los canales a Youtube, a Facebook a Instagram, seguidme por todos lados y os lo, iré, os lo iré enseñando poco a poco, venga espero que os haya gustado, hasta luego